Con el nuevo propósito, tenemos ahí, aprende conceptos matemáticos de forma dinámica y elabore matematigramas adaptadas según el nivel que ustedes dan. Él o la profe entregan un matematigrama a cada niño o niña. Un matematigrama es un crucigrama con conceptos de la matemática. Me preguntaba alguien ahí, ¿de dónde surge esa palabra? Pues de la palabra leo mate, matemática, hacerlo a través de un crucigrama, pero agarramos lo último de lo pues, de, de crucigrama. Lo que pasa es que el crucigrama encierra todo. Después, los y las niñas copian el matematigrama con la solución en un papelógrafo y pasa enfrente para presentar. Recordemos de que el propósito era aprender conceptos matemáticos de forma dinámica. ¿Cuál era esa parte dinámica? Era elaborar en los equipos un matematigrama, o sea, sacar a esos niños y niñas de ese mismo... Ritmo que tenían a ellos, de que les decimos concepto, ellos responden, entonces aquello como que no tiene ya... fueron de, dentro de... desde el momento que nosotros hemos venido aplicando los principios constructivistas. Para concluir con esto y para ver si verdaderamente seguimos aplicando los principios constructivistas a través de los diferentes modelos que ustedes hicieron, pues lo vamos a, a evaluar aquí de, de un grupo que va a hacer su explicación. Este matigrama va dirigido a un primero y segundo grado, como podrán ver. Así que vamos a llamar este, a un voluntario, del ¿eh? equipo, para que pase a resolver el, las líneas horizontales. Figura redonda, número uno, línea horizontal. La respuesta es un círculo, cada letra cabe... Eh, en el debido cuadrito y todos los cuadritos quedan como podrán ver ocupados por una letra la segunda línea horizontal figura de tres lados la respuesta es el triángulo